¿Qué tal mis amigos? Un placer para mí compartir con ustedes las informaciones en su espacio, sobre todo recordarles que nuestro amigo y compañero Vladimir Paula se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y quienes habla, Arismendi la Antigua, estará con ustedes para mostrarle los hechos más importantes en el ámbito nacional, internacional y por supuesto el ámbito local, regional. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, 15 muertos y 56 heridos en ataque suicida en un funeral en Afganistán. También, Donald Trump descarta, descarta negociar acuerdo comercial con China. Coronavirus supera los 4 millones de contagiados y se acerca a las 300 mil muertes. Francia y España salen del confinamiento por el coronavirus. En el ámbito nacional... Líderes políticos se expresan sobre extensión de estado de emergencia en la República Dominicana. Casi 11.000 contagiados y 400, 400 muertos por coronavirus en la República Dominicana. En el ámbito local regional, aislado en centro de aislamiento de Aguayo, se quejan. También ciudadanos favorecen reapertura gradual de la economía. Falpo. Pide al gobierno frenar especulación de, pre de precios en los productos de primera necesidad. También denuncian lo de basura en el sector de Espínola de San Francisco de Macorís. Poder Judicial informa posible apertura en los próximos días. Esta y otras informaciones en la Fuerza Informativa, sobre todo... Adelante. Sí. Le llamamos de Campo Fernández para que, que nos haga un favor de llamar a INAPA para que nos manden agua para Campo Fernández. Hola, oh, la organización Campo Fernández. Atención, a, INAPA. Agua. Atención, INAPA. Juan Carlos Lantigua. Atención, Juan Carlos Lantigua. No hay agua en la urbanización Campo Fernández. Y recuerden que las personas ahora mismo están en sus hogares y necesitan agua. Así es que ahí está el llamado. De verdad, comprando camiones de agua que estamos. ¿Desde cuándo no llega el agua por y allá? Codéis uno. Mira, amores, yo tengo dos años luchando con, con el ingeniero y han venido aquí y me han dejado que en espera y que le vamos a resolver y no resuelven. Aquí hay más de 10 casas sin agua que no le llega agua. Terrible esa situación, señores, vivir sin agua, y más en estos tiempos donde se consume tanto de este preciado líquido, ya que las personas están en sus hogares. Así es que ya el llamado está hecho, esperamos que eh, la, una comitiva de INAPA esté resolviendo esta problemática lo más pronto posible. Bien, señores, y nosotros continuando con las informaciones en el ámbito nacional, y es que casi 11.000 contagiados y 402 personas han perdido la vida por el coronavirus en el territorio nacional. La información fue dada a conocer en el boletín número 54 del ministro de Salud Pública. Así es que vamos a escuchar las declaraciones del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud Pública. Escuchemos. De las cuales asistencias médicas remotas, 10.974. Las emergencias atendidas, 337. Continúa subiendo el número de interacciones de la plataforma Aurora mostrando la eficiencia en la prestación de un servicio remoto a toda la población tanto del territorio nacional como de dominicanos en el exterior. Con relación a los pacientes hospitalizados debemos decir que en el día de hoy tenemos 638 pacientes hospitalizados representando en este monitoreo el 39.15% del total, de manera que el sistema nacional tiene cerca del 61% de disponibilidad actualmente. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos 131, representando un 39.45%. De ellos, 62 están bajo ventilación. Por otro lado, el número de pacientes fallecidos en el día de hoy es de 9, con un total de 48, 48 de alta desde clínicas y hospitales. Esta es la situación que presenta hoy el monitoreo que vamos llevando de las hospitalizaciones en el caso específico de san francisco de macorís san pedro de macorís presenta dos personas hospitalizadas a partir de la próxima semana estaremos incluyendo nuevas provincias en el monitoreo que llevamos a cabo a nivel nacional acerca del comportamiento hospitalario queremos igualmente Expresar nuestra felicitación a todas las enfermeras del país que hoy celebran su Día de las Enfermeras. El Ministerio de Salud Pública, por este mismo medio, quiere y se congratula a la vez con todas y cada una de las enfermeras del país que están cumpliendo una de las labores más importantes del sistema de salud el cuidado del paciente sin esta asistencia sin este personal la salud de ningún país tuviera absolutamente nada que buscar sin el cuidado esmerado que estas y estos servidores presentan en nuestros hospitales en las clínicas privadas en las unidades de atención primaria y en los servicios de el 911 sea este para servicios de COVID o servicios normales del 911. Felicidades a todas las enfermeras del país y debo aprovechar para decir que en la actualidad existen 12 estudiantes de enfermería en 12 universidades que imparten la carrera y que a pesar del déficit actual en términos de licenciaturas que tenemos para el año 2030 y esta es una nota que nos ha preparado nuestra querida Silvia de acá del Ministerio encargada de la parte de enfermería tendremos 22 enfermeras por cada 10.000 habitantes lo que significa que estaríamos por encima de los 12 enfermeras por 10.000 que están señalados en los indicadores internacionales. Felicidades a todas las enfermeras en su día y al Colegio de Enfermeras y todas sus formas de organización. Pasamos igualmente a dar lectura al Boletín Epidemiológico número 54, que a nivel global Acaba de alcanzar los 4,6257 casos confirmados. Por primera vez se alcanzan los 4 millones a nivel global. En el día de ayer se produjeron 88.891 casos nuevos. Y el número de defunciones acumuladas a nivel global, 278.892 de las cuales 4.531 fueron defunciones del día de ayer en todo el mundo. En la región de las Américas, el total de casos reportado es de 1.702.451 casos confirmados, de los cuales 47.073 son nuevos. Las defunciones acumuladas en las Américas 101.874 y solo en el día de ayer se produjeron 3.151 nuevas defunciones en las Américas. En la República Dominicana el número de casos confirmados 10.900. Los casos nuevos 266. El número de fallecidos total 402 la tasa de letalidad continúa descendiendo, situándose en 3.69%, con un total de recuperados de 3.221 y los descartados por PCR 34.425 y un total de pruebas PCR realizadas de 45.325. Informamos igualmente que disponemos de 5.440 personas en aislamiento domiciliario, 3.221 recuperados y un total de 131 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. El 53.81% de los casos, es decir, 5.865 son Bien, ahí escucharon parte de este boletín número 54 realizado por el Ministerio de Salud Pública donde daba las cifras de este coronavirus y también felicitaba a las enfermeras en su día. Nosotros también queremos felicitar desde acá a todas esas personas que se dedican a esa sagrada labor, de esa labor tan bonita como es la enfermería y en especial a nuestra querida Lidia Paredes desde, desde el Caimito, eh, también a Isabel Castillo, con, cariñosamente Morena, y a Juana Concepción, estas enfermeras, y a todas ellas, felicitaciones en su día. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Usted no se despegue de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo... Bien, mis amigos, y nosotros continuando ya con las informaciones locales, tenemos que aislados del centro de aislamiento de Aguayo, en San Francisco de Macorís, se quejan. Vamos a escuchar lo que están viviendo estas personas por allá, por el centro de Aguayo. Escuchemos. Saludos, buenas tardes, estamos aquí en el Proyecto Aguayo eh, ¿Cómo que se llama? Municipio de... Senoví no, ¿eh? Yo tengo aquí 47 días Y no se me ha dado ningún tipo de resultado eh, Vamos a ver Que hay que tener asunto con nosotros Porque no sé si es un negocio que tienen con nosotros aquí O, o ¿qué es, porque además vienen Como los pueblos, darle comida a uno, agua Y por ahí mismo, no le dan ni una notificación A uno, ni nada Aquí hay militares, están desesperados Con su familia, aquí hay muchos civiles Gente que tiene su familia, enfermedades, gente que está al grito aquí, nadie quiere hacerle caso. Aquí no tienen que pidar si un paso para allá adelante de una vez para atrás esos guayos. Vamos a ver si nos meten manos con esta gente aquí, que esto está feo, vamos a salir de aquí, tenemos casi dos meses. Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en los guayos, No han traído para acá nada más a danos, nos han traído para acá a danos comida. Comida tenemos nosotros en nuestra casa. Nos, nos dan pastillas genéricas. Yo sufro del corazón. Y, y si me pongo a mala, es una muerte segura porque aquí nosotros no tenemos los primeros auxilios. Nos tratan como animales, nos tiran la comida como si fuéramos perros y puercos. Y uno aquí está militarizado como preso. Si trajeron uno para acá y, y, y nos, si nos libramos del coronavirus y el dengue nos va a matar. Con miles de mosquitos que tenemos. Y nadie nos trata como niños porque no nos dan respuesta. No nos dicen nada a ninguno de los pacientes. Gracias nombre es él, Buenas tarde. Yo tengo para decirle que yo vine del hospital aquí al proyecto Apar y vine negativo y aquí cogí y vine, positivo. Me hicieron la prueba, salí positivo. Después eh, como a los 21 días volvieron y me lo hicieron y, y ya yo tengo 12 días que me lo hicieron y todavía me no están contando los resultados. Por ahí hay unos cuantos policías que también se le hicieron y vienen 16 días hoy y no le, da, lo, no le dan los resultados a uno. Aquí lo que tienen es un negocio con esto. Vayan a ver si los que están afuera pueden hacer algo con uno, porque estamos hartos con esta gente. Hay un coronel ahí, un tal de que está metiéndole eh, cuento a uno que mañana, que mañana, que pasado, y nunca llega. Vayan a ver lo que van a hacer ustedes que están afuera con uno, por favor. Va, va, va. Yo, yo tengo el mismo tiempo aquí que llegamos juntos, y tengo las calamidades que calamidad he pasado un trabajo aquí. Tengo mi casa, tengo mi familia y aquí para otro trabajo. Igual como policía de Muchas gracias. Sí, mi nombre es Bienvenido Almaza. Yo estoy aquí desde hace ya como 14 días. El coronel dice que la prueba no están en y siempre no tiene, no tiene cuenta. Yo llamé a la, a la provincial y me recibió una muchacha y me dijo que mi prueba, me preguntó por mi nombre y mi número de cédula y me dijo que mi prueba ya estaba aquí en Aguayo en el proyecto Aguayo. Entonces nosotros queremos saber, sea lo que sea, que la respuesta de nuestra prueba, sea positivo o negativo, pero queremos saber nuestra, nuestra, nuestra prueba, queremos saber nuestros resultados Van a llegar a nuestro barco. Aquí vemos gente que tenemos responsabilidades, tenemos nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia y nuestro compromiso en la calle, que tenemos que buscar dinero para mantener esta familia. Nosotros no podemos estar aquí, aquí, porque él quiera, el coronel. Nosotros necesitamos nuestra prueba y que nos, nos manden a nuestra casa. Gracias. Bien, señores, ahí escucharon las diversas quejas de las personas que están aisladas en este centro de Aguayo. Y nosotros decir eh, lo siguiente, recordamos que a principio de la pandemia. Este centro de aislamiento se convirtió en todo un escenario de, podríamos decir, de, de controversia, ¿verdad? Donde muchas personas realizaron eh, videos y colgaron en sus redes sociales denunciando un sinnúmero de de cosas, de necesidades y precariedades que tenían dicho centro. Nosotros eh, podemos decir que las informaciones que manejamos hasta el momento, informaciones de primera mano de personas que estuvieron allá, en mi caso un familiar cercano, eh, un, un tío prácticamente como mi padre, estuvo ingresado en este centro de Aguayo y él nos hablaba de las atenciones y él nos explicaba, ¿verdad?, del de trato, ...que recibió acá en este centro de Aguayo... ...y él nos decía... ...que se le practicó... ...esta prueba PCR en más de tres ocasiones... ...el mismo daba positivo... ...por lo tanto debía de mantener... ...en estado de cuarentena... ...inmediatamente... Eh, ...el resultado fue negativo... ...nosotros eh, fuimos testigos... ...de que este fue regresado a su casa... ...por una unidad de salud pública... ...y también... ...otro amigo que estuvo allá en el Centro Aguayo nos decía de que a principio sí existían eh, ciertas precariedades dado a que fue algo totalmente de imprevisto, ¿verdad? Y sí, eh, habían unas necesidades tremendas allí, pero todo fue mejorando poco a poco eh, hasta llegar a un punto razonable. Pero... Nosotros sin quitarle mérito verdad a la denuncia que han hecho esos ciudadanos, nosotros queremos llamar la atención de las autoridades y que las autoridades sigan manteniendo eh, el, respeto, eh, el cuidado y el respeto que merecen esas personas eh, en este centro de aislamiento de Acuayo Bien señores, y ya nosotros pasando a otra información, eh, es que ciudadanos favorecen la reapertura gradual de la economía. Así es que luego de que del pedido que realizara en el día de ayer la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, la cual exigió al gobierno un plan de urgencia para la reapertura gradual de la economía, abordamos varios ciudadanos para escuchar eh, su valoración ante tal petición. Veamos la opinión de los municipios. Depende de cómo sea, siempre fe, siempre sigue infectando a la gente que siga así como está. Claro que sí, porque estamos desesperados, el pueblo nos haya que hacer, no, no estamos en nada, mira, yo trabajo en lotería y la lotería estaba cerrada de hace mucho tiempo, yo trabajo en banca y no he producido un centavo más. Ya ustedes saben cómo que está todo, en el suelo. Vamos a abrir la economía. Bueno, la forma y medida en que logremos, tú sabes, armonizar las cosas, eh, creo que sí. Okay. ¿Eh? Mi amor, porque si se reactiva la economía Es como retroceder para atrás Porque no estamos preparados para abrir el comercio todavía Gracias okay. Claro que sí okay. Adiós, porque mira cómo está esto No hay dinero y no hay nada Está todo cerrado Entonces los padres de familia no tienen dinero Tienen que andar en la calle Buscándosela estoy de puedo que la abra La economía no sería lo justo porque entonces sería la epidemia. Es difícil, pero yo pienso que tiene que mantenerse la cuarentena porque sigue aumentando esto. Sí, sí, sí, porque sí. estamos, estamos demostrando una crisis muy fuerte ahora mismo. Estamos tratando de yo soy un hombre que trabaja y vino lo que estoy haciendo ahora mismo en este mismo momento para poder ganar más la comida porque está, hay que abrir, hay que abrir, ver si la seguridad era, pero imagínense. ¿Y ahora qué está haciendo? Estoy vendiendo ahora mango y china y fruta para ver lo que me pueda ganar. Si aquí la vida, pues me imagínense. ¿Por qué? Bueno, porque debemos cuidar la salud, antes que todo. Bueno, siempre y cuando sea para beneficio de la, de, de la población, yo estoy de acuerdo que la abra. porque ahora mismo estamos en una situación muy crítica. ¿eh? ¿Se activa la economía? Claro que sí. ¿Por qué? porque imagínate tú lo que no ganamos el pan día a día estamos bien mal claro claro, porque economía de que el suelo y más ahora con este tiempo que está viviendo o sea, que necesitamos que la economía suba y que se pueda expandir para todo el mundo claro que sí porque hay mucha gente que no tiene ni para comer y tiene que salir a la calle obligatoriamente claro que sí porque bueno porque así viviremos mejor ¿Estamos en mejor condición? Eh, bueno, ahora mismo cómo le estamos pasando. Yo soy padre de dos niñas y estamos en caso de recursos, porque no todos tenemos los recursos suficientes para aguantar esta cuarentena que ha sido demasiado tensa. Yo diría que debiera buscarse la manera de, tomando en cuenta los riesgos que uno corre y evitando lo que pueda seguir propagando ese virus. ¿Por qué? Hermano, porque hay gente que está en su casa sin comer, no tienen para comer ni nada. como está la situación que todos los días suben los casos ahora mismo no sí. se puede? La economía. Yo no quiero no. que la economía se reactive por lo pronto, porque yo no, nosotros no calificamos en, en ningún tipo de ayuda, ¿entiendes? El es que trabaja independiente en este país está enchiripeando, en como dice Entonces. Si uno no tiene otra entrada, ¿cómo, cómo uno se mantiene? ¿Qué? ¿Qué no? Porque, que no? ¿Por qué los gastos están aumentando? ¿Todavía ¿Está no? ¿Por qué? Porque hay demasiados gastos todos los días nuevos. Estos días fueron un descanso. ¿Por qué? Porque así todo el mundo se queda en su casa tranquilo. Y le llevan su comida ahí. No hay que salir a la calle. ¿Está de acuerdo que se reabra la economía? Sí, ya ah, está, está bueno, pero si nos vamos a morir, no que se quede cerrada. ¿Todo, no es ah. que... no, ¿Todo está para todo? No. Ah. Ah. ¿Está de acuerdo entonces? Bueno, por un lado, sí. Porque hay okay. muchas personas que no tienen recursos y si abren la economía, la persona puede buscar ese, su comida. Dominicana. Sí, estoy de acuerdo porque ya hay mucho ya, mucho tiempo ya. Estoy de acuerdo, sí. Bien, mis amigos, ahí lograron escuchar, verdad, las diversas eh, opiniones de los municipios. La gran mayoría están en favor de que se reabra la economía en esta ciudad. Bien, nosotros continuando con otra información en el ámbito local y es que el Falpo pide al gobierno frenar, frenar la especulación de los precios de los productos de primera necesidad. Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, criticó que el gobierno nacional no cuente con un plan estratégico para frenar la especulación de los precios de los productos de primera necesidad. Vamos a escuchar las declaraciones de Raúl Monegro. Evidentemente, después de cualquier situación o pandemia o guerra, como la que está viviendo está, en este momento esta pandemia en el mundo entero, hay crisis económica. Ahora bien, los gobiernos y el gobierno dominicano, en este caso, que es el que no compite en nosotros, debe tomar medidas porque hay una situación de especulación. ...y de subida de todos los artículos de primera necesidad. No sabemos si en componenda con los funcionarios, si en componenda con quién... ...pero sí a este pueblo se le está ahogando en una situación de precaria economía... ...pero también aumentando todos los artículos de necesidad. Nosotros estamos llamando la atención a aquellos comerciantes que se están dando la tarea... ...a aumentar hasta en un 50%... Muchos de esos artículos que este pueblo va o que necesita para, para vivir. Hay una situación difícil, sabemos que hay escasez, pero todo no se le puede cargar a este pueblo humilde y trabajador. Y en los próximos días ya nosotros... Bien, ahí escucharon las declaraciones de Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular. Señores, nosotros continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que el Poder Judicial informa, que en, la, en los próximos días eh, eh, podría aperturarse los servicios. Las declaraciones fueron ofrecidas por Claudio Aníbal Medrano, juez. Vamos a escuchar. Muy buenos días, compañeros jueces y juezas de nuestro departamento judicial de San Francisco de Macorís. De nuevo quiero hacer uso de este segmento para compartir con ustedes los esfuerzos que se están haciendo en este momento porque muy pronto probablemente ya estemos dando el paso siguiente de caminar hacia la apertura de nuevas ventanas en el quehacer del Poder Judicial y desde luego al plantear esto para los jueces es también un reto para los miembros del Ministerio Público, de la Defensa Pública, para los abogados en ejercicio en términos generales. Eh, es muy probable que en esa primera semana en la que nosotros pudiéramos ya reiniciar el retorno hacia la normalidad, eh, entendiendo que esa normalidad ya no será la normalidad que conocimos antes del estado de emergencia, este, solo algunas cuestiones podrían irse eh, aperturando, abriendo para los eh, ciudadanos, ¿Cómo serían las revisiones de los juzgados. Bien, mis amigos, lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana. Esperamos reencontrarnos con ustedes nueva vez de 12 a 1 de la tarde en su fuerza informativa, sobre todo.